Vamos a hablar ahora eh, de eh, cierta cantidad de ideas eh, de un pensador al que hoy en día se está eh, prestando muchísima atención, sobre todo fuera de nuestro país, que es eh, José Ortega Gasset. En concreto, eh, Ortega eh, dedicó ...una parte considerable de sus investigaciones a partir de los años 30... ...a pensar la ciencia, la tecnología y su influencia en la sociedad. Muchas de sus ideas son tremendamente valiosas y sobre todo... ...sorprendentemente actuales. Eh, cuando él eh, habla eh, de la ciencia y de la técnica eh, se centra sobre todo en el aspecto de la correlación eh, intensa que hay entre ambas y lo hace a partir de sus estudios sobre la influencia eh, de la física en, eh, tanto en el desarrollo científico eh, como en el desarrollo tecnológico eh, contemporáneo. Eh, considera que la física se ha convertido en una ciencia eh, no solo valiosa por sí misma, sino eh, mucho más valiosa por el papel que desempeña como modelo del conocimiento y también como ejemplo de aplicación eh, pragmática de los resultados del conocimiento. En ese sentido, eh, Ortega, pues, eh, a partir de esos presupuestos, piensa la proyección eh, social y política del eh, conocimiento científico. Y eh, hay eh, distintas obras en las que aborda estas cuestiones, pero una particularmente significativa es la meditación eh, de la técnica. Eh, como digo, es sorprendentemente actual todo lo que él plantea. Cuando él habla de la técnica, eh, como es obvio, se está refiriendo a lo que nosotros habitualmente llamamos la tecnología. Él prefiere utilizar el término técnica, eh, porque con ello viene a subrayar eh, que hay una continuidad en la historia de la humanidad. Es decir, él considera que la humanidad no habría podido evolucionar sin eh, apoyarse para su supervivencia en la técnica, considera, de hecho, que es una aplicación directa de la inteligencia humana y entiende que la inteligencia es un mecanismo de supervivencia. Por tanto, eh, considera la técnica como un eh, sistema que nos permite adaptarnos a la realidad. Y aquí eh, él eh, va viendo cómo va evolucionando la historia de la técnica y cómo a partir del Renacimiento entra de lleno eh, la ciencia a convertirse en el, eh, digamos, en el centro, en el aspecto crucial eh, de eh, la investigación con aplicaciones técnicas. Esto para él tiene una gran relevancia, como digo, también en el plano social y en el plano político. Todas las cuestiones que hemos planteado en relación a la evaluación de los resultados y aplicaciones de la ciencia y de la tecnología las estudia Ortega y Gasset a su manera. Pero, antes de entrar en ello, eh, me gustaría eh, recalcar cómo eh, todo esto eh, lo enmarca dentro de una cierta antropología, dentro de una cierta concepción de lo que es el ser humano. Y para él, el ser humano eh, no solo pretende vivir, sino que necesita sobrevivir. Le da un sentido específico a esta palabra de uso corriente y para él significa que el ser humano tiene que conseguir eh, una existencia que está por encima de la mera eh, supervivencia en el sentido biológico del término. Y aquí entra un concepto muy interesante en Ortega, que es el concepto de lo superfluo. Para él el ser humano eh, necesita producir eh, distintas cosas que objetivamente son superfluas, pero eh, para él también estudiando históricamente la evolución de la técnica, eh, es eh, evidente que en el ser humano lo superfluo acaba siendo lo más necesario. Por tanto, eh, la técnica, la tecnología, nos ayudaría a eh, crear un entorno propiamente humano y crear todo aquello que necesitamos. Eh, hay una idea polémica a propósito de esto en Ortega, que es eh, cuando eh, define eh, la actitud eh, del ser humano en su uso de la ciencia y de la técnica como eh, eh, una actitud que persigue la reforma de la naturaleza. Esto, evidentemente, pues, tiene un aspecto problemático que no escapa a Ortega, es decir, él considera que la técnica se ha creado para resolver problemas, pero que puede acabar convirtiéndose ella misma en un gran problema. De esta forma, nos plantea que, eh, en efecto, eh, los problemas derivados de la ciencia y la tecnología solo se pueden resolver con más ciencia y más tecnología, pero eh, la ciencia y la tecnología no nos pueden proporcionar un saber acerca de de los fines que perseguimos con nuestra acción, de los objetivos que perseguimos con sus aplicaciones, esos fines tienen que ser objeto de una reflexión ética y tienen que, eh, digamos que barajarse eh, aspectos éticos para poder definirlos eh, de manera eh, aceptable. En el fondo, lo que subyace a todo esto es una idea que expresa Ortega con una... Eh, frase muy eh, llamativa diciendo que la posibilidad de construir un mundo que depende de la ciencia y de la técnica es algo que está inseparablemente unido a la posibilidad de destruirlo.